Saludos amigos de Lidon.com. En esta ocasión me encuentro en compañía de Jamer Candelario desde el Yankee Stadium. Jamer, casi tu primera temporada completa en Grandes Ligas. ¿Qué sensación sientes de poder agotar 119 partidos en lo que va de campaña faltando todavía el mes de septiembre? Bueno, eh, primeramente le quiero dar gracias a Dios y la oportunidad que tú me has dado. Eh, es un privilegio, un sueño realizado, pero sobre todo las cosas trabajando fuerte para que esa oportunidad siempre siga ahí, vigente, y que podamos ser, eh, desarrollar nuestro talento, ¿entiendes? Eh, la capacidad que, que Dios me ha dado para y la oportunidad que Dios me ha dado de poder jugar todos los días en el. En, eh, en este liga, en la, en la Liga, liga grande, la de Grandes Ligas, o es sea, un privilegio, un sueño, un sueño realizado y, y seguir trabajando para poder seguir jugando todos los días. Un Galario ya tiene 16 honrones esta campaña, ¿va por los 20? Bueno, estamos trabajando para dar, para dar lo mejor que yo pueda dar, ¿tú me entiendes? No me preocupo mucho por los honrones, yo sé que esas van a salir, pero siempre uno tiene sus metas, ¿tú me entiendes? Y creo que... Puedo pasar de los 20, lo único que tengo que seguir trabajando fuerte, pero no pensando en jorones, sino dando, golpeando la bola fuerte y que se que van a salir. Jamer, tú eres parte de este equipo, un equipo que está en reconstrucción. ¿Qué te ha dicho la gerencia? Lo, ¿Los planes del dirigente contigo? ¿De que tú eres una base sembrada en la tercera y de que tiene planes a futuro contigo? Bueno, eh, por ahora, eh, gracias a Dios, eh, estamos jugando todos los días. Eh, la gerencia me ha dado la oportunidad de jugar todos los días, okay. so, yo me baso siempre en el día a día no me baso en el eh, ah, en, en, en mañana sino me baso en el que yo pueda hacer hoy para mejorar, que yo pueda hacer hoy para ayudar a mi equipo a ganar, ¿sí ¿me entiendes? yo creo que es una manera de que te va a ayudar a, a ser consistente y poder jugar por muchos años por muchos años en grandes ligas eh, como lo han jugado muchas personas que están en el equipo como Víctor Martínez el Cabrera eh, que son ejemplos es que ejemplo en el terreno a seguir, ¿entiendes? son personas que han tenido éxito y uno se lleva de de, de uno mira cómo ellos trabajan y uno trata de hacerlo consistente en la, en la consistente su trabajo, so, yo creo que eso es lo que me va a llevar a, jugar, a ser jugador de grandes ligas por muchos años. ¿Qué tan diferente ha sido el Jamer canelario de ahora al que debutó en el 2016? Bueno, la experiencia, tú me entiendes, la experiencia, eh, la, la manera de cómo, cómo yo, yo sé ahora dónde estoy, tú me entiendes, enciende, yo, yo sé que voy a jugar todos los días, eh, Experiencia y la, y la capacidad, gracias a Dios, la fe que Dios me ha dado de poder jugar aquí en Andes Liga, donde es el mejor béisbol del mundo. So, yo sé que yo puedo jugar aquí, y la capacidad, la experiencia, como te dije, y seguir trabajando fuerte para crear más... Eh, para crear más confianza todo el tiempo, porque si tú no tienes confianza y tú no sabes que tú puedes jugar en Andesliga, tú no, no vas a hacer el trabajo bien, pero si tú sabes que tú puedes hacerlo y tú sabes la capacidad que tú tienes, el trabajo fuerte que tú estás poniendo, yo creo que eso va a, eh, eso va a ser de resultado. ¿Te ayudó jugar el, el año pasado con los Toros del Este a tener esta temporada que estás produciendo? Pero claro, claro, el Invernal es un, un, el invernal es increíble, me ayudó bastantemente en, mi, en todas mis áreas, en mi área de mental y en mi área de, en el terreno, eh, fue una bendición jugar allá con los Toros del Este y, y fue, fue un desarrollo increíble que, que yo no, no, no sabía que era así, so, gracias a Dios eso me ayudó para, para, para jugar aquí en, en la Liga, en las Grandes Ligas. Un Jamer Candelario que ha agotado una cantidad considerable de partidos, ¿piensa uniformarse con los toros este año? Bueno, yo yo, ¿sabes? yo soy un hombre que me gusta jugar, me gusta eh, eh, jugar allá en, en como decimos, en el calor dominicano, en la fanática allá dominicana increíble. So, eh, si esperemos que la gerencia me dé la oportunidad de, de poder jugar allá, si, si me dan la oportunidad, yo estoy encantado de jugar allá, de, de, de llevar la corona a los toros del Este. La tercera corona, que es una mente que están todos los jugadores eh, de los Toros del Este. Si te dan el permiso, ¿tú entrarías en noviembre o diciembre? Pero claro. ¿Cuál me... de los dos meses? Cuando, lo, cualquier mes que me, de, que me den el permiso, yo entro. So, eh, yo Yo... Me gustaría jugar allá, como te dije, es, un, es, un, es una liga increíble para desarrollar tu talento. Y a mí me encanta, me, me encanta jugar allá, la fanaticada es increíble, me encanta. Podría jugar en cualquier momento que yo me den el, el, el permiso. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Te